esta oportunidad contamos con la valiosa presencia de Carlos Enrique Cabellier, coordinador de sueños de alquería, empresa líder en el sector lácteo, ejemplo de resiliencia que de la mano de un antropólogo y sociólogo se ha posicionado como un icono de sustentabilidad, no solo es de su operación, también en su oferta para los consumidores. Un gusto saludarlo, Carlos Enrique, muy buenas noches. Joan y Carlos, muchas gracias por esta invitación. Estoy encantado de estar con ustedes y con todos sus... Eh, eh, ¿Cómo se llamará? Video, video, video oyentes. Sí, a esta hora nuestras audiencias en México, Colombia y demás países de América Latina, lectores de nuestras revistas, de las revistas de Acción, Habitud y Marketing, eh, nos ven a esta hora, no solo en la sala virtual, sino a través de nuestros canales de redes sociales. Eh, nuevamente, señor Cabellier, es un placer tenerlo como invitado esta noche. Y sin más preámbulos, cuéntenos quién es Carlos Enrique Cabellier. ¿Cuáles son sus orígenes como empresario y cuáles son las actividades en que ha incursionado? Pues muchas gracias, Carlos. Pues, eh, yo me veo hoy día, me quiero ver como un emprendedor social. Eh, yo ingresé eh, por eh, lo que llaman los gringos serendipity o eh, en colombiano chiripa a, <risa> a, a, a, a, al sector privado. Yo estudié antropología, sociología y administración pública y empecé a hacer eh, política con Luis Carlos Galán. Eh, del primero al último día que estuve con él, pues hoy estamos cumpliendo 31 años desde su fallecimiento, pues de su, de, de su asesinato. Eh, y pues quedé después de dos años como vagando en el espacio. Le eh, lancé la cámara representante, salí, eh, no me gustó mucho, me fui para el Ministerio de Justicia luego con la cual el ministro eh, Fernando Carrillo eh, y cuando, estando allá eh, Pablo Escobar eh, decidió irse de la cárcel sin preguntar eh, lo que equivale a una fuga que todos recordamos con mucha tenacidad de 29 años casi o 20, sí, 28 años eh, y fueron tales las amenazas que decidí ir a mi casa y mi padre me dijo venga a trabajar conmigo entonces fue como... Eh, pues eh, un rescate de, de una carrera política eh, fallida eh, Gratísima historia, eh, creo que esa es una faceta que, que poco conocemos eh, sin embargo eh, aquí eh, con nuestra audiencia queremos conocer ese papel que usted ha jugado en Alquería esa historia de, de una compañía que lleva décadas posicionándose en el mercado colombiano y en el último año, en el 2019 Alquería generó cerca de 4 mil millones de pesos en utilidades, sin embargo el 2020 ha sido un año atípico, por no decirlo menos. ¿Qué proyecciones tienen para, para cerrar este año y cómo se ha transformado un poco la estructura organizacional en medio de estas circunstancias tan difíciles por las cuales está pasando la industria local y mundial? Al pues, eh, alquería, digamos, venía en, una, en un tema de apalancamiento muy grande eh, y por eso pues había disminuido su, su caja, eh, el año pasado tuvimos, eh, pues hace dos años, una capitalización del Banco Mundial, de la IFC, y este año pasado eh, ellos le compraron el, su pedazo a la IFC, eh, perdón, el Mesoamérica, eh, y eso incidió en que tuviéramos pues un poquito más de caja y de posibilidades de movernos. Eso pues obviamente yo venía afanosamente buscando, pues afanosamente duramos dos tres años, porque esas cosas son procesos. Eh, un socio para disminuir el nivel el, el de limpiamiento que se ha producido por compras de compañías, eh, todo el proceso con Danone eh, y efectos perversos de todo el mercado de, de suereo que ha venido pasando en, en Colombia, eh, que algunas eh, asociaciones de consumidores han denunciado, asociaciones de ganaderos han denunciado. Eh, entonces, pues, eh, eh, es un momento complejo, eh, afortunadamente, pues, para nosotros no hemos tenido que despedir ninguna persona al contrario hemos enganchado más de 100 personas este año eh, y hemos enganchado más de 100 personas porque tenemos 100 personas en sus hogares eh, sin trabajo pues sin trabajar pero con sus sueldos y los necesitábamos de vuelta en la planta y en las ventas eh, eh, aparte obviamente las personas que han estado enfermas que ya se recuperan y vuelven a su trabajo ¿no? digamos eh, entonces, pues, eh, hemos eh, mantenido cada uno de nuestros puestos de trabajo eh, y eso ha sido una dicha porque en un momento como estos de eh, tal nivel de desempleo que las personas de la que ya sepan que su trabajo está garantizado, eso ha sido un elemento importante. Entonces, pues, eh, claro, nos ha golpeado eh, profundamente en, en esos términos porque enganchar 100 personas adicionales eh, para que hagan el trabajo de personas que están en la casa, eh, pues, simplemente por las comorbilidades que pueden tener eh, para no exponerlos a ellos a, al riesgo del de, COVID, eh, estando fuera de su casa. Afortunadamente no ha, no ha habido ningún caso de comorbidades eh, eh, detectadas tempranamente. Eh, y además pues enganchamos una serie de médicos eh, eh, muy temprano en marzo eh, para reforzar nuestros médicos y tenemos un, un grupo de casi 20 personas de médicos y enfermeras atendiendo eh, posibilidades y, y a las personas en, en, en, en las plantas y en los centros de distribución y además pues eh, teníamos un beneficio de servicio de, su, de salud a su casa a, a los empleados directos a los colaboradores directos y lo extendimos a muchos de los indirectos, a casi todos los indirectos eh, con un costo importante pero eh, creímos que el valor nuestro de tener una familia el quería y cada persona se sienta eh, tranquila. Eh, eh, es importante que, eh, que, va, que busquemos ese valor. Me dicen algunas personas que, eh, que no sé si se escuchan adecuadamente. No sé si ustedes me están oyendo adecuadamente. Estoy viendo. En el sí, señor. Mensaje. Escuchamos perfecto. Ah, bueno, perfecto. Gracias. Eh, entonces, pues, eh, pues ha sido unos costos mayores, importantes este año. Que nos reducen nuestras disponibilidades de caja y obviamente nuestras utilidades, pero eh, eh, una de las cosas que, no, que nosotros estamos definidos es una empresa, una empresa, una empresa B es una empresa que eh, verdaderamente eh, más que hacer utilidades eh, queremos ser útiles a la sociedad. Claro, una empresa que no hace utilidades eh, muy posiblemente eh, pierde dinero, su equilibrio. Metáforo mi padre no existe entonces uno gana o pierde y cuando pierde pues desaparece financieramente desaparece para el resto de las de las cosas que hace entonces pues queremos ser útiles a la sociedad proveyendo eh, primero nuestros productos a los 7 millones de hogares en que estamos en colombia eh, con los 4500 colaboradores de empleos directos que tenemos recogiendo leche a 2000 productores de leche en todo el país desde el Magdalena hasta eh, el sur de, de Nariño, eh, por casi todo el país. Eh, no estamos en la margen izquierda del río Magdalena, pero en Antioquia, en el Valle, en Nariño, en, en, en el Meta, eh, en Arauca, en Cundinamarca, Boyacá, en Santander, en el Cesar, en eh, el norte de, de Santander. Eh, esos 12.000 campesinos teníamos que asegurar que les pudiéramos comprar toda la leche y ha sido una promesa que hemos tratado de mantener y tratar de manejar con el gobierno de que les pudiéramos asegurar y pudiéramos tener garantía de compra para los campesinos Eso no ha sido posible en el punto de vista legal por temas de, de gobierno pero eh, es nuestro objetivo y hasta ahora no hemos dejado de comprar un solo litro de leche estamos funcionando en nuestra planta de, de Chica al 100% pulverizando leche y guardándola eh, a nuestro propio costo y a nuestro propio... Eh, Esas son las cosas que nos hacen difícil la supervivencia porque tenemos que eh, almacenar y pagar esa leche a los campesinos, pero tenemos que gastar capital de trabajo, subir el nivel de endeudamiento para poder mantener esa leche guardada. No comprarle al campesino la leche es el peor negocio que una empresa puede hacer justamente ese componente humano, la importancia que tiene el componente humano sin olvidar eh, que estamos hablando de negocios y que una empresa eh, necesita asegurar su sostenibilidad de forma integral, eh, es, es la razón por la cual eh, tenemos al señor Cabellier. Aquí esta noche, en este momento, eh, llegan más personas de todos nuestros países de América Latina. Aprovecho para recordarles que este es un espacio patrocinado por JOMAR líder mundial en la fabricación de máquinas de moldeo por inyección y soplado. Y continuando con la entrevista, eh, señor Cabellero, me gustaría preguntarle, ¿alquería planea escalar o desescalar alguna línea de negocio como consecuencia de la pandemia? Y si es así, ¿cómo planea hacerlo? No, no hemos tenido que desescalar nada, pues obviamente hay, hay, hay productos como el yogur que han caído un poco en ventas, eh, pues porque son los niños los que los comen en, en las loncheras pero no hemos tenido reitero, pues de escalar, no hemos tenido que, eh, pues no y no vamos a, a, a soltar ningún, ningún empleador, ningún empleado, ningún colaborador nuestro eh, lo distribuimos en las plantas eh, de acuerdo a las necesidades que tenemos entonces pues eh, creemos que es un tema crítico en este momento es, eh, nosotros pues creemos de la mano de Jorge Cabellier, que fue nuestro fundador, mi abuelo, que decía que un envaso de leche eh, es una botella de salud. Y él era médico y, ante todo, pues la, la medicina sana es una eh, profesión de, de, human, de, de humanidad. Entonces, pues en este momento, eh, dejar a alguien sin trabajo, pues incluso tenemos pues una pequeña fundación eh, o, o, o actividad que es una, eh, es una fundación, que es la Casa Hacienda Fagua en donde pues obviamente las ventas se cayeron al 30%, y estamos subsidiando el trabajo de esas personas que siguen estando allá, eh, porque no tienen mucho que hacer, pero hemos iniciado ventas a domicilios como cualquier eh, eh, restaurante. Eh, pero hay 10 personas que no, que no pueden trabajar completamente porque no hay mucho que hacer, pero igual a ellas les vamos a mantener su trabajo. Eh, interesante lo que nos cuenta Carlos Enrique y precisamente ante esta transformación, digamos, del consumo y de las tendencias de consumo y ante las necesidades, digamos, de, de tanto desempleo que hemos notado en, en un crecimiento importante, ¿cuáles son las áreas de oportunidades que ustedes han visto eh, para el negocio? ¿Dónde van a enfocar las la necesidades de producción? ¿Y cuáles son esas, esas nuevas, esas nuevas visión y enfoque que está teniendo la compañía en estos momentos? Bueno, pues nosotros tenemos una serie de proyectos que, que siguen andando, de desarrollo de productos, eh, de desarrollo de distribución, eh, de montaje eh, de proyectos agropecuarios, eh, N, N proyectos que están andando, pues porque hay muchos colaboradores ahí. 400, 500 colaboradores eh, en, eh, metidos en, en, en, hacer, en generar proyectos internos dentro de, la planta, dentro de las plantas. Incluso eh, la semana pasada salió una iniciativa muy importante de que esas 100 personas empiecen a colaborar entre ellos eh, por Zoom eh, para generar eh, nuevas iniciativas dentro de la empresa, para que no estén simplemente haciendo nada. Entonces, pues... Eh, eh, pues son, son los productos del día a día de nuevos lanzamientos eh, en que estamos eh, obviamente lanzar productos en este momento, pues acabamos de lanzar eh, unas, eh, un yogur con gomitas Trululú en una alianza que hicimos con Super de Alimentos en, en Marizales, eh, un proyecto que venía del año pasado que se, claro se demoró más que lo que pensábamos, pero básicamente eh, es un momento de, de, de eficientar procesos, de entender dónde estamos y claro, eh, a llevarle mucho a productores de leche para que sean mucho más eficientes. Es un tema que para nosotros es bien importante y venimos trabajando muy duro en ello. Eh, en este sentido, ¿cuáles han sido las alianzas que se han generado durante la emergencia? ¿Ha cambiado la forma eh, como se buscaba un aliado a como se hace ahora durante la pandemia? Eh, pues digamos que eh, no ha habido como enormes cosas nuevas. Eh, pues siempre aparecen eh, lo normal, aparecen empresas que quieren hacer productos con nosotros o alianzas con nosotros, pero no ha habido nada especial, eh, nuevo, eh, aparte de lo que uno ve en el mercado, el crecimiento importante de eh, los eh, eh, productos, de los productos que se venden por, por internet. Eh, claramente hubo una caída en el B2B eh, de los restaurantes, aunque nosotros no somos muy fuertes en esa zona. Eh, en esa, en esa parte del negocio, pero creemos que eh, eh, seguimos con los planes eh, como veníamos, eh, simplemente pues eh, tratando de manejar la situación para que sea lo más normal posible dentro de todas las indicaciones, porque al principio pues el primer, el primer mes tuvimos mil personas en la casa, eh, 500 personas de oficina que siguen estando desde los eh, hogares para tratar de tener la menor cantidad posible de personas eh, eh, viajando en la calle. En nuestras oficinas están cerradas, en Bogotá y en otras partes también. Eh, eh, y el mínimo de personas que, se, se, que, que tengan que ir a las oficinas de las plantas se, se, se transportan hacia ellas. Pero el resto de nuestra operación de recolección de leche, eh, de asistencia técnica con ganaderos, de manejo de centros de acopio, de manejo de plantas, eh, distribución, centros de distribución y, y centros de. de eh, y, y camiones que van a los, a los supermercados y a las tiendas ha funcionado eh, todos los días porque es un producto esencial para, para, para los hogares de Colombia. Entonces, pues, eh, ha cambiado mucho en ese sentido. Eh, en cuanto a la caída del canal institucional, ¿cómo se ha resentido Alquería y esto cómo ha repercutido en sus proveedores? Eh, pues nosotros, como les decía, no tenemos grandes eh, productos como el queso, Básicamente la leche y algo de crema que se da entonces pues ha habido pues no ha habido un exceso de leche para nosotros pero sí ha habido un exceso de leche en el mercado y esto ha rescindido pues, en, en, en caída del precio en caída de, de productos de, otros, de, de otras empresas que han dejado de, de atender esos mercados Usted ahorita comentaba la tarea, de la tarea que, que ha llevado a cabo en materia de distribución. Quería que, que me contara un poco cuáles han sido los, los mayores retos en materia, no solo de productividad, sino también en cadena de suministro y en distribución en medio de, de, de la coyuntura. ¿Se han recibido el apoyo del Gobierno Nacional para la movilidad, digamos, para el suministro de alimentos tan importante y tan central para, para los colombianos? Sí, el apoyo del Gobierno ha sido íntegro. Eh, hemos estado en contacto y comunicación pues, con las alcaldías eh, con el Ministerio de Agricultura e incluso pues, eh, hay proyectos que hemos desarrollado ahora con ellos ya que se han gestado en, este, en estos días eh, que ya les comento pero digamos que lo, lo más importante ha sido tratar de mantener a nuestra gente muy sana eh, implementamos el primer protocolo de eh, bioseguridad el 4 de marzo muy temprano cuando vimos que la pandemia eh, no ha llegado a Colombia, pero que iba a llegar, porque pues, las pandemias son así. Es como esperar que no amanezca el, el sol de este lado. El sol va a amanecer, todos los, todos los que lo conocemos va, lo vamos a ver. Eh, entonces empezamos a, tra a trabajar en eh, pues, temas de educación, eh, entregado de equipos de lavado de manos para que eh, instalación de lavado manos en sitios donde no había, eh, entrega de geles y alcohol a todas las personas que están saliendo a la calle eh, para desinfección de vehículos, desinfección de vehículos en los centros de distribución, en los centros de acopio, eh, entrega mascarillas y requerimiento de uso de máscaras eh, de esas personas. Y claramente lo que hablábamos ahora, una, un censo muy rápido de las personas con conmovilidades y separación de personas de la operación, eh, independientemente de la edad que tuvieran para que... Eh, llegaran pues para evitar que se enfermaran estando en la calle, estando excluidos, eh, el riesgo de enfermedad es mucho menor eh, y protocolos especiales para ellos en sus hogares para que evitaran eh, eh, tener contacto con personas y estar eh, eh, en, en la posibilidad de estar contagiados. Entonces pues digamos el cuidado de las personas es muy importante. Eh, los buses de las empresas, la empresa empezaron desde la semana 2 de marzo eh, tuvimos que a, a, pues, arrendar el, el, el triple de buses porque pasamos de 40 personas a 15 personas en cada bus con espaciamientos eh, eh, toma de temperatura dentro de a las plantas que fue complejo porque pues, las personas tienen que identificarse eh, quién es eh, y luego hacer las preguntas de rigor, si ha estado enfermo si ha estado con alguien eh, muy rápido, a final de mes tuvimos una app eh, que hoy contestamos 4.500 personas diariamente eh, sobre, nuestra sal salud, sobre nuestra salud eh, y eh, donde podemos eh, si hemos estado en contacto con alguien con COVID o si eh, eh, tenemos que eh, si tenemos síntomas o si eh, hemos estado en contacto con otras personas entonces pues eso muy rápidamente lo, des lo descartan en, en día a día, si hay, o, o se llama la persona, eh, personas que han estado enfermas, hay un seguimiento de cuatro llamadas diarias, pero el número ha sido bajo, no ha sido afortunadamente ningún caso eh, grave. Pues hubo una persona que estuvo en la UCI, pero ya hace me, un mes que salió de la UCI del, del hospital de Cafam de Bogotá, eh, exitosamente. Y era porque tenía como que no tenía declarada, pero eh, afortunadamente... Eh, ya está en tratamiento normal y está en su casa eh, recuperado después del, del COVID. Y precisamente al respecto quería preguntarle cómo has manejado, usted al principio eh, nos comentó, o no sé si entendí mal, que se habían presentado eh, contagios de trabajadores de la compañía. ¿Cómo han manejado si se han presentado estos contagios y si ha, han existido posibilidad de contagio al interior de las plantas? No, ninguna, ninguna, pues han sido personas que hemos hecho muestreos también con la Universidad de los Andes, trabajamos muchísimo al inicio, eh, para tener las muestras en Colombia, pues con una necesidad de país y de ciudad. Eh, Piensan que ahorita estaba, cuando estábamos las pruebas, terminando la reunión con la Universidad de los Andes, porque estamos haciendo, seguimos haciendo pruebas. Eh, y hemos hecho pruebas aleatorias con ellos y con nuestras eh, eh, con nuestras. Eh, ARLs o no está ARL eh, y estamos haciendo una serie de pruebas mensuales eh, aleatorias a personas eh, eh, asintomáticas y claramente cuando hay un síntoma inmediatamente eh, se devuelve a la casa y se mantiene en la casa y los hacemos muestrar en las casas, o sea que eh, hay cero posibilidades de que eso llegue a operar en las plantas porque por los muestreos aleatorios que tenemos eh, y eh, pero obviamente los protocolos están diseñados para eso, entonces por eso hemos sido muy exitosos en, en los manejos en ese sentido, aparte obviamente toda la educación que, que hicimos, todo el separamiento de distancias entre personas, el uso de máscaras y lavado de manos, eh, en fin, todo lo, y los otros elementos que les acabo de comentar. Eh, así es, estoy viendo que hay bastante preguntas de nuestra audiencia, eh, ah. nuestro equipo las irá recopilando y al final daremos algunos minutos eh, para responder estas preguntas. Eh, ahora quiero pasar a un segmento enfocado en esas estrategias eh, que como líder eh, ha implementado y, y es ejemplo para muchos empresarios, no solo en Colombia, sino en América Latina. Pero antes de eso vi, vi que nuestra audiencia hacía la pregunta eh, a Carlos Enrique. Tal vez aquí en Colombia muchos sabemos eh, ¿Por qué el nombre de su cargo? ¿Por qué se cambió el nombre de su cargo a coordinador de sueños? Eh, pero me gustaría que lo expresara con sus palabras a nuestra audiencia de los otros países. ¿Por qué lo hizo y cuál es su cargo en alquería Claro, Carlos. Mi cargo es coordinador de sueños. Creo que eh, cuando uno es pues, accionista y jefe, eh, el presidente de la compañía es una redundancia. Yo soy antropólogo y pues, entendí, pues, entendí lo que significaba en las sociedades primarias o en las sociedades avanzadas, las jerarquías. Y eh, las jerarquías en nuestras eh, organizaciones surgieron al final del siglo XIX con la Revolución Industrial eh, y eran pues, eh, basadas en el ejército o en la iglesia o en el Estado, porque eran las tres organizaciones que, que se conocían grandes en que se podían modular. O modelar hacia las, hacia las empresas. Pero eh, después de 100 años de revolución industrial, los 130 años de revolución industrial, la verdad es que eh, las personas no pueden llegar a la empresa a hacer caso. Son personas educadas, con capacidades, con criterio y queremos que las personas tomen sus propias decisiones y lo que queremos es guiar a esas personas en eh, sus sueños eh, para llegarlos a completar dentro de la empresa y fuera de su empresa. Además, pues, eh, tuvimos unos años a Peter Senge, el profesor de MIT, eh, que, fue, que ha sido precursor pues, eh, de, de, de ese, ese proceso de la quinta disciplina. Y en ese proceso de la quinta disciplina, eh, una de las cosas que es eh, claramente eh, eh, evitable es que la comunicación funcione muy bien. Eh, eh, necesitamos que la comunicación funcione muy bien y las jerarquías impiden la comunicación adecuada. Entonces tratamos de ser una empresa muy plana, donde nos tratamos uno a uno, donde de verdad las diferencias son capacidades en la medida de lo posible. Eh, no pudiéramos darle todas las oportunidades a todo el mundo, pero eh, queremos que esas capacidades resalten. Tratamos de promover todos los cargos eh, internos posiblemente y basados en esas capacidades y en ese, esa capacidad de, de comunicarse bien. Cuando las, las personas no tienen, tienen miedo a comunicarse porque les dicen esto o lo otro o, o hay una mala noticia, entonces, sucede que pues, no se aprende eh, y eh, solamente se aprende cuando nos equivocamos. Entonces, tenemos que tener derecho a equivocarnos y a comunicar esas, esas equivocaciones con, todo, eh, con toda tranquilidad. Justa, justamente en este sentido, eh, me gustaría que nos contara un poco más eh, de cómo es el organigrama de una organización eh, donde su líder es el coordinador de sueños. ¿Cómo es este organigrama y, y cuál es la razón de ser? De esta, de esta forma de organizar la, la compañía pues digamos que es un organigrama, organigrama normal pero que está basado en principios de mucha cercanía con la gente los mismos principios de mi padre mi abuelo, pero muy cercanos a las personas están ahí, entonces el organigrama pues eh, decide quién trabaja con quién eh, quién le reporta a quién eh, pero no es un organigrama de, de lo que se llama eh, command and control es un organigrama es una, de, de que las personas responden por, de mucho empoderamiento eh, y las personas responden claramente por lo que hacen y por lo que están eh, dispuestos a, a hacer siempre. Entonces, pues eso diferencia mucho a otras empresas. Por ejemplo, nosotros, el área que no, que no tenemos es área de gestión humana, tenemos el área eh, eh, que se llama, eh, lo tenemos, cambiamos el nombre precisamente de la misma manera. Eh, para que no fuera el área personal o de talento humano, eh, sino eh, es un área donde la gente aprende, donde la gente eh, se conoce, donde la gente eh, quiere ser lo que tiene que ser. Entonces, pues, eh, eso cambia mucho la perspectiva de, eh, obviamente, el comando en control. Eh, así es. En este momento, como están viendo, hay muchas preguntas eh, le reitero nuevamente a toda nuestra audiencia, nuestro equipo está recopilándolas eh, para que al final demos algunos minutos para abordar algunas de estas preguntas. Eh, y continuando, eh, eh, señor Cabellier, por favor cuéntenos cuáles son las claves para que una organización tenga sostenibilidad integral y sea financiera y socialmente sostenible. Pues primero que todo, eh, eh, tiene que tener... Eh, eh, tienen que arrancar como una organización financieramente sostenible. Pero hoy las compañías que están empezando, los startups, eh, seguramente pueden empezar siendo financieramente, socialmente y ambientalmente sostenibles. Creo que sería es el objetivo. Nosotros pues arrancamos pues como una compañía eh, socialmente sostenible por, por todo el tema eh, de, de que teníamos un alimento para la gente. Que era más importante que la gente se alimentara muy bien. Eh, y nos mantenemos mucho en ese principio, por ejemplo, cada persona que trabaja en alquilería de la nómina directa recibe un litro de leche por un mandato de mi abuelo. Eh, y cuando tienen eh, casado y pues, obtienen hijos, ya recibe litros diarios. Entonces eso es parte de esa sostenibilidad social que hemos tenido siempre. Eh, las empresas, eh, insisto, no son empresas, eh, que hoy día las empresas no deben estar enfocadas en hacer dinero, tienen que hacer es... Eh, ser, no ser utilidades, sino ser útiles para la sociedad. Y en esa medida, eh, la utilidad de la sociedad es cuando impactan positivamente a su comunidad eh, y impactan positivamente a su ambiente. Y en ese proceso estábamos, pues, también hoy en la reunión del de grupo de Empresas B, donde eh, las empresas B tienen triple balance, el balance financiero, pero al mismo tiempo un balance social donde indican qué impacto están teniendo sus comunidades. Eh, y un balance ambiental donde implican, eh, nosotros tenemos un compromiso en el 2030 de llegar a ser una empresa, eh, ser carbono cero. Estamos tratando de adelantar ese compromiso eh, al 2025, dado las, las condiciones del COVID y lo que ha venido pasando en el mundo. Eh, no podemos esperar tanto tiempo. Y estamos trabajando con muchos de nuestros ganaderos para que ellos también sean eh, la mayoría y en cierto espacio de tiempo seamos una empresa completamente carbono cero y carbono positivo. Incluso eh, muchos ganaderos eh, estén eh, produciendo carbono positivo y puedan vender bonos al mercado y les ingresen, tengan ingresos adicionales por ese, por esa por esa cuenta. Precisamente al respecto, ustedes eh, pues han hecho una gran campaña para dar a conocer no solamente los camiones eléctricos con los que ya están trabajando, sino también el lanzamiento de productos con huella de carbono cero. ¿Cómo ha sido el acuerdo con sus proveedores respecto a estos temas de, de sustentabilidad y cómo vigilan el cumplimiento de, de estos proveedores para, para que la compañía en sí logre eh, eh, ser ejemplo en esta materia? Bueno, es un proceso. Estamos iniciando, eh, eh, esperamos pues, que, que todo el mundo cumpla eh, con, con las metas que nos estamos poniendo, porque todos tenemos que poner metas, eh, y tenemos opciones en las, en, las, en las fincas y en las fábricas para poder tener eh, ese impacto carbono cero, eh, pero por ejemplo, en nuestro plástico, es el plástico más delgado del mercado, igualmente resistente por mezclas de plástico que hay en nuestras bolsas de, de leche, es un plástico eh, ambientalmente muy amigable, puede tener reciclaje eh, perfecto, eh, pero es un plástico que ya no es calibre 3.4, sino estamos en calibre 2.6. Es decir, antes que era calibre 4.2, estamos casi eh, a la mitad de lo que eh, hace unos años teníamos. Entonces, la cantidad de material que se va en las bolsas pero, eh, es, es mucho menor, pero es como los carros viejos que eran de metal, durísimos, pesados, yo he de unos materiales eh, eh, mucho más amigables, eh, que sean reciclados y que pesan menos y que permiten eh, que los carros avancen con menos eh, uso de gasolina. Eh, claro, nosotros ya estamos, como lo decía usted, Joan, en el proceso de también eh, de trabajar con camiones eléctricos. Estamos eh, en pilotos con varios camiones eh, de varias marcas, esperando el proceso. Eh, y eh, buscando que nuestras calderas, la generación de vapor, se pase a hidrógeno, por ejemplo. Estamos buscando ese proceso en los próximos meses. Eh, y también que nuestros camiones de eh, las tractomulas que tienen que llevar, pues subir las montañas con leche, pues eh, eléctricamente no, es, no sería posible por, el, por la energía, pero pasarlas a gas, que es eh, importante. Entonces, son procesos que se van dando eh, poco a poco. Eh, y buscamos que nuestros campesinos eh, alimenten las vacas con productos eh, que reduzcan su su, su, ingesta, su exorción de metano, eh, que es lo más polucionante que tienen eh, las vacas, pero poco a poco eh, en Colombia, eh, digamos, llevamos un mal nombre porque en el mundo en general la gran mayoría de las leches que se producen en Estados Unidos, en Europa, eh, se producen con granos. Y... Cuando todos comemos granos, pues tenemos, eh, pues no somos, nos, nos, nos estamos diseñados para comer granos y menos las vacas. Las vacas son herbívoras. Les gustan mucho los granos, pero cuando comen muchos granos, pues tienen eh, una extorsión de metanos por el ano y por, por el seructus muy alto. En Colombia solamente las vacas, en promedio, 10% de las vacas consumen en granos. Entonces el impacto es mucho menor. Eh, y esto se, se mitiga con eh, reforestación se mitiga con otros alimentos que se les dan para que reduzcan la exorción la de metano eh, y en el proceso es que estamos para convertirnos completamente en 2030 en una empresa eh, carbono cero. Así es, bueno, en este momento nuevamente le doy la bienvenida a las personas que se van conectando a nuestras plataformas digitales, a la sala virtual y agradezco a nuestro patrocinador Yomar, fabricante líder en soluciones de moldeo por inyección quien hace posible este tipo de espacios y que nos permite tener a este gran líder empresario compartiendo sus estrategias para todas nuestras audiencias en América Latina. Eh, y hablando eh, sobre el mercado, eh, señor Cabellier, cuéntenos cuáles son esas claves para competir de tú a tú con las multinacionales. Bueno, eh, creo que los colombianos hemos, hemos sido muy exitosos, las empresas colombianas en competir con multinacionales eh, ha sido pocos los casos en que las multinacionales han tenido espacios enormes en, eh, en Colombia eh, eh, pues las marcas de leche por ejemplo pues son eh, cuando uno mira el, el ranking eh, de marcas eh, tanto Colanta como Alpina como Alquería están por delante de las marcas multinacionales en preferencia, en tamaño, en eh, distribución eh, y con todo el respeto porque además trabajamos muy bien, trabajamos con Estlé eh, muy bien, tenemos productos conjuntos con ellos en yogur, eh, con cereales, eh, tenemos proyectos conjuntos con ellos en el Cesar de trabajo con campesinos, en fin, entonces pues eh, esto se, eh, lo hacemos, pero creo que los colombianos son muy orgullosos de lo que hacemos eh, y entendemos muy bien nuestro mercado. Las multinacionales pues cambian mucho de personas, y esto eh, impide también, eh, yo creo que la, la continuidad es un proceso muy importante, eh, es pues una práctica muy importante en los procesos y nos permite tener una visión de muy largo plazo. En Alquería pues, hemos tenido pues, solamente eh, mi padre y yo, hemos pues, ejercido la presidencia de la compañía, eh, entonces pues ha sido un proceso eh, de muy largo alcance, hemos solamente tres gerentes en la historia de Alquería en sus 61 años. Y eso es un proceso importante, eh, esa continuidad, ese conocimiento del mercado. Hemos tenido eh, tres gerentes de planta en el Cajicá en, eh, en esos también eh, de 60 años. Lo que dice también un poquito de la continuidad y la, la cercanía con la gente que tenemos. Eh, señor Cabellier, justamente en este sentido, eh, ¿usted, usted cuáles considera que son las claves en la industria latinoamericana para mejorar su eficiencia y su productividad? Bueno, yo creo que esos pues, es son es es procesos permanentes eh, que estaban encontrando. Nosotros Pues iniciamos un proceso con McKinsey que nos dejó eh, pues, eh, trabajando casi el proceso Kaizen de, de Toyota, de grupos eh, de, de pequeños de trabajo, donde las productividades se dan todos los días, todos los días alguien encuentra una mejor forma de hacer un, un proceso, de encontrar... Eh, una mejor eh, oportunidad de, de ahorrar energía, de eh, mecanizar un proceso, eh, de poder hacer que las personas se desempeñen mejor. Entonces, en ese sentido, pues, no aprende mucho de, de, de lo que hacen afuera eh, y es la voluntad de estar permanentemente en ese, en ese proceso de búsqueda de productividad lo que nos hace eh, llegar donde hemos llegado. Eh, eh, tenemos eh, unas plantas que que están agrupadas en el orden que tocan para que se balanceen entre ellas, entre Aguachica, Bucaramanga, Cali, eh, pues, o perdón, Palmira, Medellín eh, eh, y Cajicá. Entonces, eso pues, nos permite tener ese, ese balanceo en toda la red nacional eh, y estar permanentemente observando eh, cómo se crece y qué productos se avanzan al mercado eh, y cómo se, se establecen nuevos eh, pues esas innovaciones que hace que los consumidores nos sigan perdiendo. Perfecto, doctor Carlos Enrique. Hay un, un tema que está recurrente en el chat y que también quería preguntárselo, y es que eh, no hay duda que dentro del sector lácteo nacional hay una queja o un comentario recurrente por los altos volúmenes de importación de leche, en especial de leche en polvo. ¿Qué política rige al interior de alquería al respecto y cómo ha afectado la firma de tratados de libre comercio a la operación de la compañía? ¿Y si, y si prevén que alguna firma de algún tratado pueda ser peligroso para el sector o, o para el propio, la propia alquería? La pregunta es cómo ve uno el, el mercado internacional. ¿no? Digamos, Colombia firmó esos tratados porque si Colombia no firmaba tratados para importar cosas, pues no nos abre puertas para exportar cosas. Eh, y es claro que Colombia... Eh, pues, hace 30 años cuando yo inicié en la política Colombia las exportaciones de Colombia eran 40 mil millones de dólares, 4.000 mil millones de dólares o dos mil millones de dólares y las querían llevar a 4.000. mil eh, y hoy son de 40.000 mil o 60 mil, depende obviamente en algún momento subieron 60 mil millones de dólares al año y esto se, se hace porque hay productos que, que van entrando a diferentes mercados por ejemplo el mercado de flores en Colombia eh, para Colombia es importante son mil y pico millones de dólares que se exportan a Estados Unidos, y para eso, pues para que le abre el espacio para sus productos, tienen que abrir productos acá. Eh, yo eh, no estoy de acuerdo en que se abran más eh, las importaciones. Eh, creemos que eh, los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Europa eh, ya son suficientes para estimular a nuestro sector, pero la verdad es que no ha habido una política coherente eh, que ha podido concertar con el gobierno. Para poder sustituir esas exportaciones, porque yo, Colombia tiene un potencial enorme. Tenemos un grupo de trabajo que se llama, pues, unos amigos, un grupo de trabajo en que tratamos de colaborar con ellos, estamos empezando a colaborar con ellos, y se llama Colombia Potencia Lechera Tropical. Eh, creemos que Colombia puede producir leche eh, cero eh, carbono en condiciones increíbles, eh, a menores costos que muchos países. Eh, y exportar y sus estructuras y importaciones. Pero cuando el campo solamente tiene 10% de eh, acceso a los campesinos a, al crédito, pues eso es imposible. Eh, no se logra. Cuando la asistencia técnica, cuando eh, las vías no están, eh, el gobierno está haciendo, pues, desde el gobierno pasado, sobre todo ahora este gobierno, un esfuerzo muy grande. Eh, anoche eh, vino, ayer vino por la tarde eh, el representante. Eh, de la Corporación Financiera de Estados Unidos, donde va a haber un crédito muy grande también para vías terciarias. Esto nos afecta directamente a nosotros, porque uno sin vías pues, no puede sacar la leche de los campos donde están. Eh, o se puede sacar solamente cuando hay buen clima y pues, la leche hay que sacar a 365 días del año. No se puede sacar eh, un día y un día no. Entonces, pues, eh, eso es parte del trabajo que hacemos. Eh, creemos que eh, uno compite y cuando compite eh, es mucho más eficiente. Eh, claro, competir con, eh, con subsidios de Europa y Estados Unidos no es fácil, eh, pero creemos que nuestros campesinos y nuestras productividades tienen que ser mayores a, esas, a esos subsidios y a esas posibilidades. Pero por eso nos negamos muy vehementemente hace dos años a que el gobierno siguiera negociando eh, en, el, eh, en el Tratado de, de, de Libre Comercio con Asia-Pacífico eh, la entrada de Nueva Zelanda, no porque no nos guste la leche de Nueva Zelanda sino porque creemos que nos, no están listos para competir, no hemos dedicado el tiempo, la energía, las políticas para poder competir con ellos, creemos que se puede hacer eh, pero solamente compitiendo. Eh, un profesor de, de Columbia eh, eh, Universidad de Columbia una vez en una conferencia nos decía si ustedes pueden a la cajón ya que, a Pajón, ya que es tan buena y tan fantástica, la ponemos en una cajita de cristal para que no se nos desgaste imagínense si va a poder ganar la siguiente medalla es compitiendo eh, y mejorando que podemos llegar a, a, a eso por eso los salmones son tan buenos porque ellos eh, tienen ese sabor porque ellos, eh, eh, su carne se va eh, golpeando cuando suben los, eh, los ríos arriba eh, y, las, y los, también los, los pescados de los mares fríos porque se golpean mucho más fuertemente que los mares calientes, etc. Entonces es compitiendo que lo hacemos eh, pero es dándole las herramientas a los campesinos para que sean más competitivos y en ese proceso estamos quería retomar un tema que usted tocó antes respecto al, al uso del empaque del plástico eh, y es que en el chat eh, veo comentarios respecto a si existe la posibilidad que en algún momento Alquerida abandone los plásticos y esto lo vemos a veces impulsado inclusive con una compañía como Colanta que sacó una edición especial de leche en botella de vidrio y llamó mucho la atención, sin embargo en el fondo el impacto ambiental ¿Qué tan beneficioso es el plástico y qué tan beneficioso es utilizar únicamente vidrio? Sé que usted tiene una opinión al respecto, quisiera que nos la compartiera. Eh, pues la verdad es que, digamos, eh, así como las vacas de Colombia reciben todo la, el mal nombre de las vacas de Estados Unidos y de Europa por su, por su cantidad de emisión de metano, eh, aunque aquí sí eh, pues hemos hecho un esfuerzo bajo en, en deforestación, tenemos que reforestar mucho más los bosques eso es un proceso que sí es cierto. Eh, el plástico eh, es un plástico que eh, se tiene que poder reutilizar y eso empieza porque en Colombia no tenemos las prácticas de triaje en los hogares. En cualquier país en, eh, en Europa, pues particularmente Suiza, Suecia, eh, uno entrega eh, todo el triaje, el, el material para eh, que sea reciclado. Aquí la basura se entrega en los hogares para que se lo lleve la, la, la empresa de servicios públicos, es decir, la empresa de servicios públicos de la ciudad se lo lleva completamente. En el Japón, 92% de la basura eh, se recicla, entonces pues eh, entendamos ese proceso y se recicla por el trabajo que no, no es que hagan basuriegos en, las, en los basureros, sino que hacen los hogares para, para separar plásticos de otros materiales. Eh, y finalmente pues eh, y, y materiales de comida hacen compost para sus hogares siembran las matas, eh, siembran verduras en sus hogares con el compost eh, y avanzan en esos procesos entonces pues eh, el análisis del plástico es que a veces dicen no, es que el cartón es mejor pero el cartón implica cortar bosques eh, y además el cartón tiene que estar recubierto de plástico si el cartón no estuviera recubierto de plástico la leche se saldría por un lado del cartón de forma que el cartón solamente eh, eh, se hiciera así. Entonces, el plástico es muy eficiente el que usamos. Es el plástico uno de los plásticos más delgados del mundo. Eh, lo importante es, eh, también estamos haciendo muchos esfuerzos para empezar a reciclar y que los hogares reciclen el plástico. Claro, cuando uno toma una botella y la bota en la calle, o la bota en una basura, una basura pues muchas, muy seguramente no se va a poder reciclar. Pero Colombia tiene que hacer un esfuerzo muy grande, tenemos que hacer todos el esfuerzo muy grande, de ayudar a reciclar el plástico, porque simplemente eh, es parte de nuestras vidas eh, y eh, se pueden reutilizar en, en otros materiales, se pueden reutilizar en, en, en postes para ganadería, por ejemplo, para que no corten los bosques de las, de las fincas. Eh, se puede utilizar para eh, juegos escolares de niños, se puede reutilizar para bómperes de carros, en fin, hay cientos de usos que se pueden reutilizar nuestros mismos plásticos. El tema es cómo se reciclan esos plásticos. Pero en ese proceso estamos con eh, eh, asociaciones de recicladores eh, que nos permitan reciclar, la leche, reciclar las bolsas de leche recogiéndolas y llevándolas adecuadamente a sitios donde se puedan reciclar. Y nosotros mismos estamos haciendo pruebas eh, con reciclaje eh, con las personas nuestras internamente que llevan la leche a sus hogares y nos devuelven las bolsas de plástico y estamos empezando a hacer pruebas para un porcentaje pequeño de, esas recicla de ese material reciclado en, en nuestras bolsas es un, es un proceso pero lo llevaremos a cabo y en unos años estaremos eh, seguramente también dentro de ese proceso de carbón cero eh, estaremos seguramente muy cercanos a reciclar todo nuestro, todo nuestro material eh, En este momento varias personas nos hacían preguntas eh, sobre el tema del reciclaje y el uso de los plásticos eh, no voy a repetir las preguntas porque considero eh, que el señor Cabellier pues, nos ha respondido en este sentido eh, quiero devolverme un poquito hacia un, un panorama un poco más eh, macro eh, he escuchado y visto varias entrevistas suyas eh, y usted siempre dice que no hay problemas sino oportunidades y que le gusta hablar en este sentido no llamar a los problemas problemas sino hablar, a los, eh, hablar sobre oportunidades en la actual coyuntura ¿dónde están las oportunidades para la industria latinoamericana y qué hace falta para concretarlas? Es que, digamos, hay, hay, hay dos tipos de personas. Eh, las, las que le traen a uno culpables y las que le traen a soluciones. Eh, yo rara vez he encontrado que eh, una persona que trae culpables sea una persona diferente a una persona tóxica, eh, eh, que siempre está señalando... Y la verdad es que eso es una costumbre en la que nos, nos quedó del medioevo. Eh, enseñar culpables y quemarlos en las plazas, eh, como que quemaron a Juana de Arco eh, o a, o a, a los eh, monjes italianos que quemaban en la plaza de la señoría en, en, en Florencia. Eh, eso es una cosa que está prevalente de nuestro, nuestro, dentro de nuestra cultura, eh, como el paternalismo, en fin. Entonces, pues, eh, eh, en esto... Si en Alquería tú éramos culpables, pues no existiría nadie porque siempre ha sido culpable alguien de algún error. Pero no se trata de tener culpables, se trata de tener responsables. Y como repetíamos anteriormente, de eh, aprender, eh, claro, aprender barato, no aprender con cinco errores la misma persona. Eh, pero en esos procesos de aprendizaje y de entrenamiento eh, tenemos eh, esos, esos procesos de encontrar soluciones. Eh, y no estar buscando culpables. Yo no, no encuentro para qué encontrar un culpable, pues sí si hay que tener responsables, pero pues, ser responsables de ser culpables. Eh, creemos que es un tema, eh, de, yo siempre veo todos los vasos desocupados, los veo siempre llenos. Siempre hace que el optimismo tiene que prevalecer. Eh, no ve, conozco ninguna persona eh, exitosa eh, que sea altamente eh, pesimista. Eh, me, me costaría mucho trabajo saber que esa persona o verdaderamente exitosa o verdaderamente es pesimista. Entonces creemos que eh, eh, eh, las oportunidades están para tomarlas y cuando me pregunta, por ejemplo, por América Latina, eh, precisamente también el, el, el representante de, de la corporación financiera de Estados Unidos que vino ayer decía que las cosas más importantes que van a pasar en América Latina es todo lo que se llama el nearshoring, que ya es una palabra que aprendemos, aprendemos todos, y es que muchas de las industrias estaban en Asia se van a pasar a América Latina. Yo no entiendo por qué las pusieron en Asia si estaban pues, tan cerquita, tal vez por los costos de materia prima en algún momento se llevaron para allá eh, tal vez por la inestabilidad de muchos de nuestros gobiernos, pero un país como Colombia, un país como Costa Rica eh, un país como Panamá eh, o como Chile eh, y pues como era México hace ese momento, mientras pasa este momento ácido de la certidumbre que genera AMLO, porque es así eh la verdad es que eh, eh, podemos tener todas las mismas posibilidades para producir esos productos que produce China o que producen los países orientales y exportar a Estados Unidos y Europa. Eh, qué pena. En este sentido me gustaría que nos ampliara un poco más eh, en esto que nos estaba contando. ¿Hacia dónde considera que debe encaminarse la industria latinoamericana hacia un modelo de nurturing y, y cuáles son los beneficios y qué necesita eh, la industria en cada uno de los países para llevarla a cabo? No, yo estoy seguro que en Colombia tenemos todas las capacidades de gerencia eh, y de entrenamiento de las personas que podemos hacer para entrenar, eh, para que las personas se capaciten para esas industrias. El capital es el contacto. Eh, uno, para tener un negocio, de gente, necesita dos cosas. Necesita un cliente y un gerente. Eh, eh, porque, clientes porque tiene un producto un producto exitoso entonces si hay, estado, si hay empresas de Estados Unidos que ya tienen ese, ese cliente, que son los clientes eh, quieren venirse a hacer a Colombia eh, en sociedades como colombianos muy seguramente van a muchas oportunidades de hacerlo y nosotros hemos estado buscando ya posibilidades de hacer entre de lo que hacemos, obviamente los productos alimenticios no eran el centro de lo que se exportaba desde Europa, desde Asia a Estados Unidos. a eh, eh, con la excepción de productos de Nueva Zelanda, porque repetimos ahora la eficiencia de Nueva Zelanda es enorme. Eh, pero eh, ahí listados están en la Cámara de Comercio Colombo-Americana de las industrias y establecer los contactos con las empresas y llevarlos a cabo eh, para montar esas fábricas en Colombia eh, va a ser una eh, constante en los próximos dos o tres años. Perfecto, eh, señor Cabellier. Hay hay, un, hay más preguntas en el chat. Estas son unas unos preguntas un poco más específicas sobre el modelo de negocio la soport o cómo prevé eh, alquería en los próximos años. Y hay una muy interesante y es si, si contemplan dentro del plan estratégico alquería ingresar al negocio de proteína cárnia, cárnica o proteína vegetal, o inclusive con sustitutos lácteos, que es un mercado creciente, que ha sido de gran impacto inclusive en esta pandemia. Sí, pues tenemos eh, leche de almendras, hemos tenido leche de soya, eh, en los productos tuvimos una leche de, de leche eh, de vaca y de soya mezclada, pero que era deliciosa, pero eh, no, no tuvo tanto éxito porque los de vaca no querían soya, y los de soya no querían vaca, entonces pues saber cuál era la mitad de ese cartón que era de la uno y la otra no era tan fácil. Eh, eh, pero eh, la proteína cárnica no la hemos eh, explorado eh, estamos solamente en proteína pues, de leche eh, y centrados en, en buscar esas oportunidades para poder avanzar en, en, en esos procesos pero eh, claramente la proteína vegetal eh, va a ser muy importante en los próximos años y estamos en varios productos en ese sentido de desarrollo para, para ese proceso eh, también, otra pregunta que nos transmite nuestra audiencia: eh, ¿Cuál es la importancia de los datos en esta coyuntura en sus líneas de producción? Pues digamos que eh, eh, más que la las líneas de producción, es en el mercado. Sabemos que hace muchos años fuimos las primeras compañías que tuvo digitalizado todos sus datos de ventas en supermercados. Fue una de las primeras impresoras hace 23, 24 años en los camiones para entregar a, a, los, a los supermercados y todas las bases de datos sobre los clientes y cómo la data eh, se viene manejando en ese sentido y tenemos 130.000 clientes eh, digitalizados eh, con datos que nos ingresan permanentemente y eso nos permite avanzar en entender eh, cómo se comportan los clientes y qué tipo de, de, de, de productos eh, se están eh, llevando a cabo entonces pues eh, en las plantas ha sido un poco más complejo porque no teníamos todas la, las capacidades de, de hacer el, el Internet of Things, eh, IoT, eh, pero poco a poco estamos visualizando esos procesos en envasado eh, para entender los, las mejoras en, en, en energía, las mejoras en, en, en eficiencias de los equipos para poderlo hacer. Es un proceso largo, pero... Eh, eh, estamos iniciando en estos momentos y la pandemia eh, la coyuntura que vivimos actualmente ha impulsado promovido o acelerado esta transformación digital en alquería digamos desde el punto de vista de trabajo con los eh, tenderos y con los eh, con muchos eh, proveedores pues, clientes de, digitales no hay duda que sí eh, los, los servicios domiciliarios las tiendas han eh, avanzado mucho Hemos, tenemos una aplicación con Bavaria que hemos desarrollado eh, y hemos, fuimos socios desde el principio, de, en, en marzo, y nos montamos en ella y estamos trabajando para que los tenderos puedan llevar a los hogares eh, esos procesos. Entonces, pues, eh, eso ha sido importante en ese proceso, eh, pero es una de muchas iniciativas que tenemos eh, en el sentido digital. Señor Caballero, ya para cerrar, y creo que es un tema pertinente y sobre todo que habla mucho de cómo se encuentra un país y qué lo, qué lo representa, ¿cómo evalúa usted el compromiso de la industria nacional frente a este escenario tan retador y en medio de esta coyuntura donde vemos tantas necesidades en tantas regiones del país? Primero, yo creo que la industria eh, eh, y las personas que vivimos si era una industria eh, cualquier persona tiene una industria una persona una microindustria también es una industria primero hubo un despertar enorme sobre el apoyo que va que dar en las ciudades, en las personas eh, que no tienen que comer eh, y en eso pues nosotros el trabajo que hicimos con los bancos de alimentos eh, lo hemos visto disparado, nosotros hemos estado presentes en los bancos de alimentos ya casi 20 años eh, y vimos que ese, el banco de se triplicó el alimentos de Bogotá se triplicó la colaboración de bancos de alimentos se triplicó también el impacto que han tenido y la generosidad de los empresarios ha sido enorme de todo tipo y de las personas en los hogares también ha sido enorme para poder avanzar en, en, en, en que las personas no tuvieran hambre. Eh, segundo, pues eh, la segunda parte del compromiso ha sido eh, operar las, las industrias en esta pandemia y en el sentido pues, eh, eh, pues nosotros hemos sido muy afortunados de contar con esa cultura eh, de cuidado de las personas, pero yo creo que las empresas poco a poco lo fueron asumiendo y, y eh, nos hemos acostumbrado todos a trabajar en ese proceso de los tapabocas y estar en los hogares y no salir eh, o salir lo mínimo posible que tengamos que hacerlo, los que podamos hacerlo, eh, pero denota también un tema importante que es que eh, pues hay 5 millones de personas que en Colombia eh, no, tienen, no tienen seguridad alimentaria y eso es también por el tema de la informalidad y quiere decir que Colombia tiene que revisar sus políticas laborales porque tener eh, desempleo del 10-12% como era antes o del 19% como es hoy eh, es por algunas condiciones que no tenemos adecuadamente hay personas que dicen que tuviéramos las políticas laborales diferentes podríamos tener 6 o 7% de, de, de, de desempleo y niveles de informalidad a la mitad entonces seguramente eso lo vamos a tener que repensar muy claramente, eh, para nosotros que hemos tenido, pues hemos estado en contacto con la nutrición a través de los bancos de alimentos, pensar que esos 5 millones de personas que no tienen, que se levantan por la mañana sin saber exactamente si van a tener que comer, al final del día pues que lo logren, o, o se, se nutran mal, pero eso no es un tema normal eh, en una sociedad, tenemos que buscar los empleos y los trabajos suficientes, o el ingreso básico suficiente para las personas para que nunca sufran eh, de malnutrición, o de estar como le pasaba a muchas personas en el pagar diario de, de los de los de los de los apartamentos pagan diario y al tienen que ir sin no pagar entonces esos procesos son, son complejos eh, pero son eh, cosas que han surgido a la sociedad y tenemos que salir a resolverlos apenas la pandemia eh, nos deje un poquito más de espacio para trabajar. Perfecto. Perfecto, por aquí hacemos una pregunta final. Eh, a ver, miramos, Samuel Reina nos pregunta, eh, bueno, aquí hay otra pregunta, Guillermo González Roayo nos pregunta, ¿en Alquería se implementó un sistema de gestión del conocimiento, gestión de la innovación o gestión del cambio? Eh, digamos que ha sido tanto lo que ha cambiado Alquería que hace una gestión del cambio muy profunda todo el tiempo eh, cambiamos todo el tiempo muchas cosas porque eh, sabemos que lo más claro lo más eh, continuo que hay en este momento es el cambio desde hace muchos años entonces en ese sentido eh, está acostumbrada a los cambios permanentes en todos los sentidos en cambios de productos en cambios de atención en cambios eh, de la forma como, como recogemos la leche o la forma como eh, producimos la leche. entonces todo ese proceso eh, que hemos manejado pues, muy fuertemente el proceso de gestión de cambio en muchos años. Finalmente, señor Cabellier, agradeciendo este tiempo que nos ha brindado eh, y que ha sido de mucho provecho para empresarios en América Latina, ¿algún mensaje que le gustaría transmitir a los empresarios y líderes latinoamericanos el día de hoy? Sí, pues que, eh, pues que su resiliencia ha sido enorme eh, y buscando alternativas nuevas y nuevas tecnologías es que llegamos eh, a donde tenemos que llegar eh, es un futuro promisorio buscando eh, oportunidades siendo optimistas y sabiendo que eh, con ese optimismo, con esa fuerza eh, podemos eh, alcanzar nuestros objetivos eh, pero también es un tema mucha de actitud eh, claro, pues son difíciles pero los que pasamos por una quiebra hace 20 años sabemos lo, que, lo difícil que es por eso es, pero es mantenerse y buscar alternativas hasta que se encuentran y lograron salir de, de problemas y llegar a, a buen puerto sabemos que las de muchas industrias las industrias de, de restauración las industrias de viajes eh, son enormes eh, porque han estado cerradas pero pronto esperamos que puedan eh, volver a, a abrir y, y y se mantengan pero que esa, sabemos que estamos esperando para poder salir a, a abrazar a esos cocineros y esos restaurantes y esos eh, que han tenido esa, esa paciencia y esa resiliencia para mantenerlos. Entonces, pues siempre habrá un futuro mejor. Es momento para reflexionar, repensar nuestros procesos y, y salir adelante en, en toda esta uh, difícil coyuntura que ha tocado vivir a la humanidad este año. Carlos Enrique Cabellier, muchas gracias por ser este ejemplo de resiliencia, por este mensaje que ha transmitido a toda nuestra audiencia hoy en América Latina. Eh, gracias a Yomar por patrocinar este espacio y aprovecho para invitarlo a usted y a todas las personas que nos ven a nuestros próximos eventos con líderes de la industria latinoamericana. El próximo 26 de agosto a las 11 am tendremos el evento clave del crecimiento sostenido de Terpel con Silvia Escobar, presidenta de la compañía y una de las líderes empresariales más destacadas de América Latina. Carlos Enrique, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Felicitaciones por el programa, a Yoma, a John, eh, Carlos, y felicitaciones por a Silvia, que es una líder extra, extraordinaria. Muchas gracias, Carlos Enrique. Buena noche.